Todos en algún punto llegamos a escuchar discutir a nuestros padres con nuestros abuelos por ser estos últimos tan permisivos, dándonos lo que queramos siempre sin ejercer la disciplina que se debe para que no nos convirtamos en unos caprichosos y mimados. Es el mismo caso que opino que ocurre con la legalización de la dosis personal. Los que estamos en contra jugamos el rol de padres y creemos que los abuelos, el Estado, está siendo más complaciente de lo que conviene ser ya que el apoyar esta legalización es resignarse a estar constantemente de espectador de dicha actividad, pues no tendría derecho a estar ofendida con este acto cuando le he dado mi visto bueno al ofensor. Por ello, no estoy a favor de la legalización del consumo de la dosis personal. Este hecho me parece que es un acto de doble moral, en el que se dice que, si bien se tiene que tolerar esta conducta, luego se la pasan quejándose por el narcotráfico. Ser condescendientes con este tipo de cosas es lo que provoca una contradicción entre lo que se espera que cambie en esta sociedad y lo que seguirá siendo debido a esta permisividad. Si hay un consumidor con una dosis mínima, significa que hay un vendedor con considerables cantidades. Permitir la dosis es permitir la venta, y la continua degeneración social. Pues naturalmente, cualquiera podría poner como excusa que esa es la dosis que necesita para mantener su adicción. Y quien les dice que no, sin duda es una ventana abierta para prácticamente despenalizar el microtráfico. Y es que no necesariamente se está a favor de penalizar para mandar al consumidor a la cárcel, sino para arrestar al expendedor. Además, gran parte de estos consumidores son adictos, y son justamente límites lo que un adicto necesita. Si se es condescendiente con esto, es muy poco probable que se vean mejoras en la salud mental y física de la persona. En muchos casos pensamos que la libertad es hacer lo que queramos, pero la sociedad siempre debe establecer límites. Sin embargo, siempre ponemos la vara más alta, y por ello cada vez tenemos más libertades, no nos damos cuenta que algunas de estas se convierten en excesos, y es muy difícil, casi imposible, reversar estas medidas.